El gobierno trabaja en implementar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y el Programa Nacional de la Discapacidad, el Pronavis, asumió el desafío de instrumentar políticas en forma integral. Nos implementó dos desafíos, por lo menos conocer la realidad de las personas con discapacidad y por otro lado, el desafío del Gobierno de reglamentar la ley 18.651, para la cual algunos capítulos requieren de la implementación de programas y de la adjudicación de presupuestos. El programa Uruguay Sin Barreras permitió acercarse a la población con discapacidad moderada y severa que no acceden por dificultad territorial, educativa, social o cultural a los servicios de salud o a los del Ministerio de Desarrollo Social. También funciona el programa piloto Más Autonomía, de apoyo domiciliario a personas en situación de dependencia mayores de 15 años, brindando asistentes personales. Sí, consiste en un, le llamamos un apoyo parcial, a, procurando asistentes personales por un total de 20 horas mensuales. En lo de Doris vengo una hora, dos horas y realizamos manualidades, dibujos, salimos y está lindo... Vamos a caminar. Me enseño dibujo. Ya, ya sea en la revista con una hoja que lo tengo que copiar y pintar. Con la nueva ley comienza el programa de asistentes personales para personas con discapacidad severa que implica ayuda en forma permanente y comprende a quienes cobren pensión por invalidez en el Banco de Previsión Social. Hay ya componentes que el Estado ya tiene como política pública y hay otros que son innovadores y que se están implementando y evidentemente todos estos son componentes de lo que va a ser el futuro Sistema Nacional Integrado de Cuidado.